a todos, a, a nuestras queridas estudiantes que están acá en línea, eh, de la especialización de neuropsicología escolar, del Politécnico Gran Colombiano en Colombia. Entonces, estamos iniciando un módulo muy bonito de la especialización, que es sobre evaluación neuropsicológica, sobre el cual hay bastantes expectativas. Eh, hasta el momento, lo que hemos... Eh, ya saben, les habla Diego Armando León Rodríguez, doctor en psicología, maíz en neurociencia, ya como con 15 años de experiencia como profesor y neuropsicólogo. no eh, Vimos, hicimos algunos ejercicios sobre eh, cómo la evaluación neuropsicológica eh, no depende necesariamente de la aplicación de pruebas estandarizadas y demás. La aplicación de pruebas estandarizadas es un recurso importante, pero básicamente la evaluación neuropsicológica se hace con el conocimiento que tiene el neuropsicólogo y en esa medida, el neuro, eh, tú puedes organizar las herramientas que tengas a tu disposición, observacionales, eh, materiales didácticos y demás, para eh, hacer inferencias y tener, obtener... Inf y, eh, Evidencias que soporten tus inferencias acerca eh, para explicar el comportamiento de las personas, ¿cierto? Incluso es válido, bueno, con todos los. Más adelante vamos a hablar del rigor ético, usar, por ejemplo, grabaciones, fotografías del, del, del desempeño de los niños como evidencias en determinados casos, por ejemplo, para acompañar los informes, y pueden tener tanto peso como el puntaje en una prueba estandarizada, ¿no? Ténganlo en cuenta. No, más adelante vamos a ver la importancia. O sea, es lo que nos da las pruebas estandarizadas. Observamos cuál es, qué es la, la, una definición de evaluación, algunos objetivos que puede tener la evaluación, para qué no se debería usar la evaluación, ¿sí? diferencias entre evaluación infantil y adulta, y ahora vamos a hablar de las habilidades del de neuropsicólogo, que de, de del evaluador, ¿no? ¿Qué debería eh, tener, poder realizar el, el evaluador? Para, ser, para hacer una evaluación mucho más rigurosa, ética y, en últimas, que le ayude a sus evaluados. ¿Sí? En esa medida, ¿qué, qué, ¿qué opinan ustedes, mis queridas estudiantes? ¿Qué debería tener saber eh, ser un evaluador? La manito. Bueno, empecemos entonces a preguntar. Eh, Ingrid. Eh, bueno, profe, esto va como un poquito relacionado a lo que estábamos hablando también ayer. Entonces, un evaluador pienso que debe tener como una posición ética y y como muy central acerca del tema que de cada niño, de cada persona pues que vaya a tener, porque a veces hay ciertos sesgos que tienen, o lo que tú decías, hay profesionales que evalúan como a ojímetro. incluso lo dicen profesores, como a ah, ese niño yo lo vi y es muy inquieto, él debe tener algo de, de atención, o que juzgan a la primera, entonces uno es como la parte ética, que no se vaya a sesgar, también el evaluador tiene que tener pues, conocimiento, manejo de lo que vaya a hacer, de lo que vaya a implementar. Es como lo más importante, como tener conocimiento también teórico acerca y ver el objetivo. ¿Qué objetivo busca con, con dicha evaluación? que vaya a hacer? ¿Para qué la necesita? ¿Para qué la requiere? Gracias, Ingrid. Ya me dio algo, ya están preparando huevos. <risa> sí. o sea, se están batiendo los huevos. Están haciendo el desayuno. Ah, ya te caemos. Bueno, Ingrid, sí. entonces tienes mucha razón. Un, un componente importante, eh, un conjunto de habilidades y competencias esenciales en los evaluadores son las competencias éticas, deontológicas las vamos a llamar. ¿sí? Esas competencias sí. deontológicas eh, pues facilita, eh, permiten que la evaluación sea lo más... Primero, que persiga ciertos principios, de por ejemplo, de beneficencia, no maleficiencia, ¿sí? Y que se respete, y dentro de los principios, que se respete la dignidad del ser humano. Y para respetar la dignidad del ser humano, pues, tú deberías hacer un ejercicio en el cual evite los sesgos, las, ¿sí? o sea, no los evite, los controle. Algo que tenemos que tener claro es que somos seres humanos y todos los evaluadores son seres humanos, no son máquinas, ¿sí? La objetividad... No es, un, no es una meta de la evaluación. ¿Sí? Uno no debe propender a ser objetivo porque eso no lo lograrás. Lo, tú debes reconocer tu subjetividad. Un ejercicio ético no es cual, aquel que niega tus sesgos subjetivos culturales, bueno, etcétera de género y demás, sino que los reconoce para poder controlarlos. Cuando tú reconoces, o sea, si tú crees que eres objetivo, ya estás siendo parcializado, ¿sí? Ya estás de entrada, no es no, no, siendo bien tu... Pero si tú reconoces de entrada, mira, yo tengo tales sesgos, voy a tratar de controlarlos o no los puedo controlar, entonces, hago tales casos, no los trato, ¿sí? Eso es un buen ejercicio profesional, ¿sí? Esa cual que tú eres capaz de hacer un ejercicio de reflexión propia para reconocer cuáles son tus sesgos, para saber hasta qué punto los puedes controlar, hasta qué punto no los puedes controlar. ¿sí? Y lo que tú dices, eso es un problema en ciertas profesiones que no le prestan atención a estos aspectos, que sí terminan perjudicando a muchas personas. ¿sí? Hay varios estudios que muestran, por ejemplo, cómo ciertos, eh, niños de ciertas etnias o clases sociales, o ubicaciones geográficas dentro incluso de, una, de la referenciación de una ciudad, tienen mayor probabilidad de, de ser diagnosticados o recibir un perfil con efecto piso solo por pertenecer a ese grupo social. De entrada, ya el neuropsicólogo, sin darse cuenta, cambia sus lentes y se condiciona para hacer una evaluación, un poco lo que tú hablas de sesgado, ¿sí? Entonces eso tenemos que reconocerlo para tratar de controlarlo hasta donde sea posible y donde no sea posible, pues ya simplemente eh, remitirlo. ¿sí? O sea, no es un pecado tener celos, El pecado es no declararlos o no, o no controlarlos de tal forma que puedas hacerle daño a las demás personas. Gracias, Ingrid, por tu, por tu comentario que fue muy pertinente. ¿Alguna otra? Eh, vamos a ver, me toca ustedes, me toca llamarlos y eh, Aprovechemos que Paola había aprendido de la cámara. Paola, cuéntame, habilidades del neuropsicólogo. ¿Qué crees que deba saber hacer un neuropsicólogo? Eh, bueno, creo que debería saber, bueno, debería tener dominio en procesos cognitivos y en funciones ejecutivas. Creo que eso es un, algo fundamental en el proceso. Okay. Creo que tiene que tener como ese ojo clínico para determinar cuándo o por qué vía irnos. Yo hablaba mucho antes de que a veces se confunden muchos procesos, ¿no? A veces hablamos de memoria y resulta que no es la memoria, sino puede ser un proceso atencional. O hablamos de que no aprende, pero resulta que no es que no aprende, sino que la velocidad de procesamiento no le da para responder en el tiempo en que, en que, el, el, el, el, en que el profesor, en este caso, porque yo soy en el contexto educativo, eh, lo espera. Y uh -huh. pienso que esas funciones son muy importantes. Lo que tú decías, yo pienso que las evaluaciones, pues yo soy fonoaudióloga entonces nosotros eh, crecimos en una escuela donde nos enseñaron a evaluar mucho. Yo siento que evaluar no es difícil. De pronto lo difícil es interpretar esas evaluaciones y creo que ahí es donde está el pilar fundamental. Cómo interpretamos, cómo en, Pero... en ciertas respuestas que nos dan los niños podemos entender que no es ese proceso que está alterado, sino que puede ser otra cosa, bueno, sí. Sí, Paola Andrea, Paola Andrea Betancur. Ojalá, pero todavía. No. Pero sí, tiene cierto aire. Paola Andrea, esto tiene razón, y estas son las primeras habilidades que van a aparecer acá en la diapositiva, y son las habilidades conceptuales. Tú ves varias cosas interesantes. Cuando tú, evaluar es emitir, es interpretar. ¿sí? O sea, cuando tú evalúas, estás interpretando. O sea, evaluar no es medir, mejor dicho. ¿sí? Medir es un proceso técnico. Para medir, no hay sino que saber hacerlas, usar las pruebas y puntuar, ¿sí? o sea, calificar. Eso no requiere mucho seso, requiere más bien saber hacer cosas. Es muy mecánico. Mi propuesta, y yo pienso, y, y, y si en algún momento te, se puede hacer, yo creo que definitivamente en áreas de la salud, incluyendo la psicología, no sé si de pronto la fono, pero no me meto en, en, en áreas que no, eh, de que no soy experto, debería dividirse la profesión en dos partes, una parte técnica y una parte profesional. ¿Cómo sucede en gran parte del mundo? En gran parte del mundo hay personas que se preparan para ser técnicos y es un trabajo valioso, pero o sea, son muy buenos haciendo cosas. Sí, cuando tú contratas a alguien que, te, que sea un técnico para electricista y demás, tú no esperas que el técnico electricista sepa muy bien sobre mecánica cuántica, sobre teoría, eh, sobre eh, electricidad. Bueno, pues él sabe hacer cosas para reparar, para, ¿sí? que son muy útiles para la sociedad. ¿Cómo aplicar pruebas? Debería, hay personas que se especializan muy bien, y hay universidades que entrenan personas para aplicar pruebas para medir. Eso es, un, eso es algo muy técnico, muy procedimental. Y guardando los protocolos, una, unas, una, un, una, una, unas normas de la medición en fonoaudiología, en clínica, en psicología, etc. ¿Sí? Pero al profesional sí si se, si se le exige que tenga un fuertísimo y un actualizado dominio conceptual. En el cual no solamente pueda saber cómo se mide, sino que pueda llegar a interpretar la medición y flexibilizarla y modificarla, que es lo que se le pide a un ingeniero, por ejemplo, ¿sí? para prever, para poder planificar, para poder eh, experimentar, para poder como, cambiar. ¿no? Desafortunadamente aquí, la mayoría de los profesionales son técnicos y no profesionales y yo me encuentro en la vida cotidiana una cantidad, incluso a nivel de maestría, te conozco una buena cantidad de eh, neuropsicólogos que han hecho maestría que no entienden la diferencia o que no son capaces de pensarla entre tipos de memoria, entre formas atencionales que siguen lo que hablamos ayer usando conceptos obsoletos como eh, Asperger, como atención dividida, como, ¿sí? Que muchas veces cuando se les habla sobre redes de control atencional se pierden, cuando se les habla sobre sistemas de neurotransmisión genética y genética se pierden, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos preguntamos cómo estamos formando los profesionales. ¿Listo? Entonces, tienes razón y con eso, gracias Paula, con eso íbamos a este conjunto de habilidades y son habilidades Conceptuales. Se espera que los... Eh, ah, eh, ah, bueno, y la, y la parte es que en la mayor parte del mundo, la, los para poder ser neuropsicólogo o psicólogo clínico incluso, o terapeuta o terapeuta de lengua, eh, o sea... Eh, fonodiólogo o algo así, se necesita maestría mínimo en gran parte del mundo. Logopeda, ¿sí? le dicen en otros Logopeda, esa es la palabra, no. exactamente. Para diferenciarlo, el terapeuta que es el que hace simple ejercicios del aula, ¿sí? o de, de masticar y bueno. ¿sí? Entonces, donde en gran parte del mundo no es posible... Eh, es así, eh, si tú no has hecho una preparación de por lo menos casi 10 años siendo un profesional eh, con maestría, ¿no? Entonces, porque eh, adquirir estas habilidades no es algo que, eh, que se adquiera en un curso, en, en ni siquiera una especialización como tal, sino requiere un entrenamiento conceptual mucho más profundo, ¿no? ¿En qué, ¿Sobre qué debe saber el neuropsicólogo para ser neuropsicólogo? debe saber sobre neurociencia cognitiva, indudablemente, o sea, las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos, incluyendo los modelos, el diseño de tareas, eh, la medición, los fundamentos eh, estadísticos, los fundamentos psicológicos, teorías del, del comportamiento, etcétera, ¿no? Eh, Vuelvo y les digo, si ustedes quieren tener una profundización sobre neurociencia cognitiva, los invito a revisar en el canal de YouTube las clases de neuropsicología humana. O sea, este, acabamos de, de, de, de, esta semana terminamos el, el, el, las clases en la Javeriana y básicamente eso es, una, eso es un, un semestre de neurociencia cognitiva en el que se presentan gran parte de las teorías más actualizadas sobre lenguaje, atención, memoria, etc. Y pueden ver las teorías con profundidad en paqueticos de videos de, eh, más o menos pequeños. ¿eh? Por ejemplo, solamente un video sobre orientación atencional y sus alteraciones. Entonces, para que eh, repasen, porque yo sé que aquí en la especialización esos temas no se profundizan. Yo los, yo los profundizaba un poquito, pero también un barniz muy rápido, cuando veíamos el módulo de habilidades académicas, porque me parecía que eso era fundamental para habilidades académicas, y en el de TDAH, un poco, pero solamente guiado a TDAH, ¿listo? Entonces, esto es esencial. Y eh, no lo echen en saco, ¿listo? vacío Sobre neurobiología... De, o sea, no, no es pensable que un neuropsicólogo, entonces no se llame neuropsicólogo, siga haciendo psicología si no tienes bases neurobiológicas, si no puedes comprender, ¿sí?, cómo se realizan la, la, eh, las vías de, de conectividad eh, dopaminérgica, por ejemplo, si no entiendes las vías nigroestriada eh, mesolímbica, eh, mesocortical, receptores, los cinco receptores de dopamina, transportador de dopamina, ese tipo de cosas son esenciales para ser neuro, ¿sí?, si no comprendes muy bien las fases de la neurotransmisión, si no te acuerdas muy bien y no, y, y no te entró eh, potenciales postsinápticos excitadores, potenciales postsinápticos inhibidores, eh, mecanismos de síntesis de neurotransmisores, mecanismos de síntesis de proteínas, eh, epigenética, microbiota, todo eso se requiere para explicar el comportamiento y más en niños. O sea, si no comprendes muy bien cómo funciona el sistema entérico, te vas a quedar corto en el tipo de ayudas y evaluaciones que puedes hacer a los niños. Tal vez el problema que estás observando, tal vez lo que estás viendo en ese contexto, es tan simple como una mala dieta que conlleva a que tengas un nicho microbiótico eh, insaludable que inflama eh, el, el, el cerebro, y que conduce un, a, a, a unas cascadas eh, de, de neurodesarrollo disfuncionales para los procesos, por ejemplo, de migración, migración y demás. Pero eso se requiere para poder hacer la interpretación y poder recomendarle cambiar la dieta a la familia, pues necesita saber sobre neurodesarrollo, microbiota y demás. Entonces también, si quieren profundizar, todo eso está en el canal. Sí, está bien, bien, bien, bien masticadito para que lo entienda. O por qué se le puede mandar a los pacientes y a sus familias a hacer una terapia de trasplante de fecales. ¿Sí? Es algo completamente eh, actualizado y es algo completamente viable. En Colombia no se hace, pero que puede ayudar a las familias reemplazando la dieta o incluso en algunos casos haciendo trasplantes eh, fecales. De sobre neurodesarrollo, mecanismos de neurodesarrollo. Eh, los nuevos modelos del neurodesarrollo, las, nuevas, eh, las, las, las interacciones complejas y dinámicas en los procesos del neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo, y, y además, bueno, esto era como la parte neuro, ¿no? Lo que debe saber un neuro, sí, pero como es psicólogo, entonces pues también tienen que tener conocimientos en psicología. Psicología del aprendizaje, psicología de la conducta eh, normal y anormal, psicología social es fundamental porque gran parte de, lo que se, de los problemas que vemos en el aula, en el consultorio, en la sociedad… Son problemas psicosociales, son problemas sociales, son problemas que atraviesan por las pautas de crianza, por la, la, la, la, eh, la, la familia, por los problemas de migración urbana, por los problemas de exclusión social, por la falta de acceso a, a recursos eh, sociales y comunitarios, problemas eh, relacionados con el hacinamiento en las escuelas, con eh, en, en los modelos pedagógicos, y todo eso ya se sale de lo negro, eso va a lo psicológico o a lo psicosocial o a lo educativo y pedagógico, ¿sí? Y al desarrollo humano. Entonces, ¿y cuándo te aprendes todo eso? Pues todo, aprender sobre todo eso requiere mucho tiempo, ¿no? Y una, y una actualización progresiva. Entonces, no es fácil eh, eh, hacer estos dominios. ¿Listo? Entonces, más o menos hacia allá íbamos, ¿no, Paola? Desafiante todo lo que hay que saber. Poder hacer una evaluación neuropsicológica no es saber aplicar o usar una prueba. Eso no es evaluación, eso es simplemente psicometría o es medición o, o es algo técnico, ¿no? Entonces, aquí está lo realmente importante. Y, tú, y, y en un mes de un módulo, pues no se puede enseñar todo esto ni... Sí. Está lo que a ustedes eh, en gran parte les interesa y lo que yo creo que hay una preocupación excesiva, eh, y no solamente en, en esta especialización, sino en todos los ámbitos de eh, profesionalizantes en Colombia, eh, y es la gente quiere aprender técnicas. Y a mí me pasó, cuando yo comencé a estudiar psicología, yo quería que me enseñaran a usar eh, el Vartec, que me enseñaran hipnosis, que me enseñaran eh, a, a, a, a sacar un CI, entonces uno veía como que esas habilidades técnicas como, si, como algo les daba demasiado valor, la técnica se adquiere haciéndola, o sea... Saber aplicar, yo creo que a todos les pasó cuando comenzaron a trabajar o cuando comenzaban sus prácticas, que a uno el profesor o en el trabajo le dicen, ahí está la prueba, aplíquela. ¿Y qué hace uno? Pues baile el manual, las primeras veces lo hace con mucho miedo la de, y comete errores. Y en la medida en que lo, lo aplicas, lo aplicas se vuelve algo mecánico y, y, y ya, se adquiere técnica. la técnica. Entonces esto, las técnicas se requieren con entrenamiento, es horas y horas de entrenamiento. ¿Sí? Básicamente, la mayoría de, las, de los instrumentos y pruebas y demás, pues en el manual viene muy clarito y muy masticadito qué es lo que hay que hacer y lo que no, pues es un, un proceso, eh, son heurísticos que se van adquiriendo con la experiencia. ¿sí? O sea, no se adquiere una clase teórica. Como tal, una clase teórica se adquieren a otras cosas como entender las pruebas y demás. Entonces, los neuropsicólogos deben saber como cuáles son los tipos de pruebas ¿Sí? Como qué tipos, características, categorías, cuáles son, qué cantidad, los nombres, eh, eh, ediciones, eh, que mi, que, qué tipo de procesos pueden llegar a, eh, o en qué casos se pueden usar, etcétera. Eh, y la, eh, entonces, básicamente eso, ¿no? Como tipos y características de las pruebas. Debes saber sobre psicometría. Tanto conceptual como aplicadamente. Entonces, entender más o menos qué, cuál es, qué significa un percentil, qué significa una puntuación T, qué significa una puntuación Z, qué significa un eh, eh, de dónde salen las puntuaciones de, los, de las pruebas de, de, de, de coeficiente intelectual. O sea, ¿sí? eh, incluso, por ejemplo, de ya entender que ya no se usa el concepto de edad mental y cosas por el estilo y por qué no se usa. Sí, aspecto. Todo esto tiene que ver con los aspectos psicométricos, ¿sí? una, una, eh, interpretar una curva normal, saber qué es una desviación estándar, cuántas desviaciones estándar eh, se usan para decir que eh, algo está por fuera del promedio, ¿sí? entender un alfa, un, un, un, ran, un, un rango de confianza, ¿sí? un intervalo de confianza, etc. Todo eso es psicometría. Eh, e incluso saber cómo se construyen los tests, las teorías de la teoría del test, la teoría de, eh, de los reactivos, ¿sí? y demás. Aplic escalas, escalas nominales, escalas ordinales, etc. Aplicación. Pues básicamente eso es, leyéndose el, el, la prueba, leyéndose el manual y, y aplicándolo. entonces básicamente porque se sigue el estándar de aplicación de las pruebas unos componentes de también con recuerdo con los manuales en los manuales eso es muy claro están cómo se califican los cómo, el, el, meto, el paso a paso para calificar y las escalas y, la, y las y, la, y las conversiones de una puntuación bruta a una puntuación normalizada todo eso lo vamos a, a ver eh, y aquí viene el, la parte que es un poco más menos técnica que es más profesionalizante que eh, de que es más desafiante para los eh, eh, eh, lo, lo, los psicólogos, eh, y es poder hacer una interpretación, ¿sí? Entonces, ahí es donde muchas veces esto no es tan mecánico, o sea, la interpretación, yo sé que hay personas que tienen hasta tablas, ¿no? Entonces, que incluso he visto eh, neuropsicólogos que tienen hojas de cálculo en el que tú, por ejemplo, a un puntaje de... De, a, de, a rangos de puntaje, por ejemplo, si en la subprueba de dígitos de, de, de, de, de dígitos eh, eh, directos inversos del, del, del WISC ¿sí? sacó en puntuación escalar eh, 8 y tienen el párrafo entre, en, digamos, entre 5 y 8, tiene el párrafo ya escrito. Como si fuera un mantra, ¿no? Entonces, el niño presenta problemas de, o, es, o tiene bajo nivel, o un bajo desempeño en eh, habilidades de memoria de trabajo debido a ta, ta, ta, ta. ¿Listo? Pero tal vez esa puntuación no, o sea, yo no puedo hacer esa interpretación así tan simple. O sea, el puntaje puede obedecer a muchas cosas. Como puedes obedecer a la, a la memoria de trabajo, a las habilidades de memoria de trabajo del niño, puede obedecer al contexto en el que se aplicó o a las habilidades de comunicativas del psicólogo, a una gran cantidad de cosas. Entonces, esa interpretación no es algo mecánico, o sea, no es que yo pase del número al, al, al a la semántica, a la explicación de, o sea, siempre que de, de forma lineal, ¿sí? Y directa, no es que para todas personas que tengan tal puntuación, siempre esta va a ser la interpretación. No, eso no sucede. Entonces, yo no puedo tener esas esos páginas, sino pues simplemente programa, hacemos una aplicación, un, un, un programa de computador algorítmico, ¿no? Si fuera algo lineal, ¿sí? Entonces, simplemente puntúe y al final te salen los textos de, de, de, de, de cuál es tu ¿sí? de, de, de puntuación, como, como esas pruebas ridículas de Internet donde al final te sale toda la interpretación casi como si fuera un horóscopo, ¿sí? O como si fuera una prueba proyectiva. Eso no, de, ¿sí? Como de tipo Facebook, de esos jueguitos del Facebook, eso no es evaluación y eso no es interpretación, ¿sí? La interpretación es cuando tú tomas el desempeño del niño, la medición, el puntaje, lo, a, le haces sentido con base en, uno, en, en un contexto, en unos problemas, en una familia, en una historia, y le explicas a las demás personas ese número que significa en relación con una gran cantidad de variables. Es un proceso completamente flexible, divergente, eh, basado puramente en heurísticos, ¿sí? y, eh, y en la experiencia conceptual, y en el saber conceptual, y en la experiencia clínica del neuropsicólogo. ¿sí? Indudablemente, el neuropsicólogo debe saber hacer un informe, porque entonces, y no solamente vamos a ver una clase sobre informes y cómo se hacen los informes y, y tipos de informes, ¿sí?, no hay un solo tipo de informe, no hay un solo modelo de informe, no hay una sola forma de hacer un informe, casi que el informe es, entre comillas, una obra de arte, o sea, tú plasmas tu saber, plasmas tu interpretación, plasmas tu forma de explicar, ¿sí? plasmas, hay, hay unos estándares, claro, esto no puede ser tan loco, hay unos mínimos, depende de cada contexto que tenga un informe, pero aquí el, el, el, el profesional debe saber cómo transmitir el conocimiento a, cada, a, cada, a la familia, a otros eh, profesionales del área de la salud, a otros profesionales del área de la educación o a la comunidad en general. ¿Listo? Hacer un informe eh, y después, e incluso debe saber escribir, redactar y, y, y, y usar el lenguaje, ¿no? A mí me preocupa mucho. Y aquí les soy sincero, eh, cuando yo cuando hacen esos, esa reseña de 100 palabras para de las lecturas que algunos de los de las personas que han pasado por acá y en otros y en otros posgrados, incluso les digo maestrías personas que les que he sido jurado de tesis de maestría no saben escribir y me pregunto yo cómo carajos piensan hacer un informe si no pueden, si no saben escribir. ¿Sí? O sea, tal vez uno tiene que saber a qué se mete de acuerdo a sus habilidades, y si tú no tienes habilidades para escribir, esta no es vez estás como una vivienda, ¿no? en el lugar equivocado pues yo yo, yo recibo así unos cuantos ¿Cuántos informes ¿cuántos neuropsicológicos, neuropsicológicos durante el año escolar ¿cuántos? por mis niños, ¿no? Sí. Eh, que me toca leerlos y muchas personas o, o, o escriben tres veces lo mismo, por ejemplo uh -huh. Entonces, el niño debe estar en un ambiente tranquilo. Lo ideal es que el niño no tenga um, estímulos que lo distraigan. Es importante que en el salón no... Sí, es lo mismo, solo que me lo estás cambiando las palabras. ¿no? Eh, o tiene una redacción que pareciera que la sacaron de Google, Ajá, ¿sí? con unas palabras que, no, que claramente no frases incompletas, incompletas, eh, y, y errores ortográficos, en fin, y pues yo además soy docente, entonces eh, eso me da como en... De digitación, ya eso lo invalida el informe, de, de hecho yo veo un informe mal redactado, mal escrito, con errores, eh, bueno, no se debería decir errores ortográficos porque la ortografía siempre es eh, bien, es eh, simplemente con, eh, sin respetar las normas ortográficas. sí Pero y, pues eso hace que uno diga, uff, sobre todo si ya uno viene con una duda sobre lo que está leyendo, uh -huh. ¿no? A mí me ha pasado que yo leo el, el diagnóstico y las sugerencias y yo digo, mm, pero es que esto no es lo que yo estoy observando en clase y si además de eso uh -huh. no está bien redactado, uh -huh. no está bien organizado. ¿No te ha pasado que tengan otros nombres? Ah, sí, eso me ha pasado un montón. O están un hablando montón. de un niño y dicen la niña. Exacto, eso iba a decir, yo, pues yo que trabajo en un colegio masculino he recibido un montón de informes que dicen, entonces la niña deberá. Sí, Sí, o le cambian el nombre y eso sucede porque en O no le casos... cambian el nombre o dice, eh, entonces el niño es Pedro Entonces Pedro, sí. tararara, y luego Antonio debe Sí, y porque Me ha pasado muchísimo coge... y eso, lo okay. que te digo, si ya viene Si ya lo que estoy leyendo para mí me está causando dudas el terminar de leer ese tipo de cosas, yo digo, pues, confío cero en lo que estoy leyendo, porque ya no me cuadraba desde un principio, ahora menos. Sí, porque copian y pegan, o sea, yo, yo eso lo he visto en muchos lugares, que lo que hacen es copiar y pegar, y copian y pegan desde un formato de informe que se les proporcionó en la universidad, y, y, y, y pues, sí, pasa, y, y, y, tienen como las frases de caja en lo que, eso no, eh, eh, eh, bueno, ya vamos hacia lo ético, que era lo que hablaba hace un momento Ingrid y, y, y, y, y, y todo, o sea, todas estas habilidades están entre, entrelazadas, no no quiere decir que una cosa y la otra, no si tú no tienes un buen, un, un, si no, tú no te preocupas por actualizarte conceptualmente vas a terminar atropellando y más haciendo malas interpretaciones eh, y eso tiene problemas éticos si tú no te esfuerzas por actualizarte y por actualizar tus Instrumentos y pruebas y sus técnicas de evaluación, pues también vas a terminar con técnicas poco éticas. Y ahora, si tú no sabes escribir, pues vas a terminar, o si usas eh, formatos de informes, o sea, o es que, eh, o modelos y copias y pegas de un lado para otro, también terminas dañando a las otras personas. ¿Sí? Gracias, Mariana. Sí, si tienes toda la razón. Bien, entonces aquí ya llevamos dos tipos de. Habilidades conceptuales, técnicas, ¿sí? Ahora hablemos de un tercer, una tercera categoría de habilidades, que serán las habilidades clínicas. Los neuropsicólogos deben saber, ¿sí? Establecer una relación fluida de confianza eh, ética, donde, donde las personas eh, puedan llegar a funcionar de forma muchísimo más natural, entre comillas, más eh, menos inhibida, ¿sí? Donde no se genere ansiedad. Básicamente, eso se ha marcado una relación prosocial y de confianza. ¿Sí? La cual se conoce como rapport. La persona, cuando se ha transmitido la confianza en los demás, y las personas ven al terapeuta como alguien digno, y que y no solamente es digno, sino que te protege y, y está, eh, está ahí para ayudarte, pues entonces esa persona va a colaborar, va a funcionar más tranquilamente, se desactiva su sistema simpático, eh, la, el, toda la cascada de bucorticoides que van a frenar un poquito el funcionamiento, y es cuando hablamos de niveles de rapport ¿no? Cuando ya vemos que hay una fluidez más, más grande en la evaluación, en la relación y en, el, y en la obtención de información en la colaboración entre el paciente, los familiares, el grupo, los estudiantes, donde, en el contexto en el que se está haciendo, porque no todo es con pacientes. ¿sí? Entonces, esto eh, es importante, ¿no? saber cuáles son las estrategias más óptimas para facilitar el establecimiento del rapor eh, entre las personas, o de relaciones sociales de confianza mejor. ¿sí? Esto es difícil al principio, estas son tiene componentes esto tiene componentes técnicos también es decir que se adquieren con la práctica y es de la de la observa eh, saber escuchar y al mismo tiempo estar interpretando tomando apuntes y registrando ¿sí? o sea estar observar interpretar y eh, registrar al mismo tiempo no es fácil, es lo que típicamente se conoce como observación activa ¿no? o sea, los, los, los clínicos novatos al principio están muy preocupados por eh, o tomar apuntes o estar de ese rapor, entonces muchas veces uno se concentra en mirar la persona y la postura y Sí, y, sí, sí, sí, y cuando se dan cuenta no están registrando nada y pues de, definitivamente eh, nuestra memoria es limitada y se nos van a pasar muchas cosas de la información que nos dieron y después cuando uno va uh -huh. a hacer el informe uno, y, ¿qué fue lo que me dijo? sí. Entonces utiliza una grabadora, pide permiso y si, si ves que eso se te dificulta, o sea, actualmente hay muchísimas estrategias para registrar, ¿no? Pues si utilizas una grabadora, después tienes que escuchar lo que grabaste y eso y darle sentido y pues eso es tiempo, ¿no? Entonces lo mejor es a la, a la, a la vieja usanza, cuadernito, ¿sí? Mejor que se tomen los apuntes en, a mano y mejor si tienes algunas eh, formas de, de tomar apuntes rápidos sin que, o sea, como ta, casi taquigráficas. Unas convenciones eh, que, no te, que no te hagan perder el, eh, el contacto eh, social con los demás. Cuando utilizas el computador, pues tú estás más viendo el computador y el <tose> que es totalmente impersonal. Así como cuando van al médico y ni siquiera los mira, les puede pasar lo mismo que van al psicólogo y no los mire por estar registrando lo que ustedes les dicen. Y pues eso se siente muy frío y eso va en contra del rapport, ¿no? Entonces, hacer una observación activa implica, todo esto está relacionado, ¿no? Que tú puedes observar a la persona, mantener la relación, eh, poder ir guiando la, la relación, la, la, las preguntas, la entrevista semiestructurada y, y registrando las respuestas, ¿sí? la idea es que tampoco esta observa, esto se vuelva por ejemplo, realizar las preguntas adecuadas que no se vuelva un interrogatorio muchas veces uno ve que las personas se sienten eh, como en estas películas de policías entonces, y cómo levanta al lado y que hace, ta, ta, ta, y, y las notas y, y, y con la cabeza gacha sí, entonces, y cuestionando entonces, hay que hacer saber hacer las preguntas de forma que no atenten contra el rap que generen que no cierren la discusión, que no trasgredan a las personas, que sean eh, culturalmente apropiadas. Hay, hay personas que no les gusta que les pregunten sobre su vida íntima y más en una primera relación. ¿sí? Hay preguntas que, que pueden generar sensaciones de discriminación y de cuestionamiento, cosas como, por ejemplo, ¿y hace cuánto viene perdiendo años? ¿y hace cuánto viene con, con los problemas de comportamiento...? eso ya genera una, una, una, unas valoraciones negativas hacia los, los, las personas a las cuales estamos entrevistando, entonces saber hacer preguntas. Y durante, y algo importantísimo que está relacionado con todo esto es, y, y depende de esto de acá, de lo conceptual. Eh, es poder plantear hipótesis para guiar la evaluación, ¿no? Entonces, si tú tienes muy buenas bases conceptuales, tú puedes ir de acuerdo a lo que está sucediendo, desde que abre la puerta, desde que ingresa al, al, al, al, al consultorio, desde que lo observas en el aula, desde que eh, te mira a los ojos la forma como se mueve, la forma como se para, tú ya comienzas a plantear hipótesis de la persona o del grupo, ¿sí? Y entonces, si tienes muy, muy buenas bases sobre esto, puedes comenzar a ir modificando tu, tu libreto para ir despejando tus hipótesis. En últimas, piensa en la evaluación como un proceso de detectives, donde tú lo que vas a hacer es despejar posibles hipótesis a partir de información o evidencias que vas a ir consiguiendo a través de todo el proceso. ¿Listo? Y algo que muchas veces no es fácil, por ejemplo, a mí, se me, a mí me cuesta mucho, es controlar los recursos de la evaluación. Es saber cuánto tiempo tienes y para calcular, por ejemplo, que no te vayas demasiado en una fase y después te quedes corto en otra y entonces te quede mocha la evaluación. Sí, o se te acabó la hora que tenías, la media hora, y entonces tienes que correr o entonces eh, eh, no tuviste cuidado y te quedaste sin firmar los, los formatos o no le preguntaste los teléfonos o no le sí o se fue la persona del consultor y ni siquiera le dijiste, bueno, que te vaya muy bien o que, sí, o que debería hacer en esa semana para que tuvieran mejor, una, una mejor semana. Entonces hay que controlar muy bien qué es que eh, los, los recursos temporales, espaciales... Eh, la fatiga, por ejemplo, hay que saber muy bien administrar las pruebas. Si tú comienzas de una, con las, al principio, eh, con eh, bueno, si dejas todas las pruebas de, de, que, que más causan fatiga hacia el final y que más exigen recursos atencionales hacia el final, pues vas a tener que en todas las pruebas les va a ir mal a las personas simplemente porque no supiste administrar el orden de las pruebas o el orden de la sesión. ¿Sí? Entonces, todo esto, la hora, recuerden el ciclo circadiano, una cantidad de recursos que hay que aprender a controlar. Y por último, tenemos las habilidades y competencias éticas de las cuales nos hayan hablado desde un inicio, creo que el ¿no? Entonces, dentro de, dentro de las habilidades éticas, ¿qué se les ocurre que, que, que, que eran unas preguntas que se deba tener en cuenta? No me repites la pregunta, es que te cortado. Dentro de las habilidades éticas, ¿qué creen que se deba tener en cuenta? ¿Qué debe éticamente saber un neuropsicólogo? Una, un evaluador, mejor. ¿El tema de confidencialidad? Por ejemplo, la regu la, las regulaciones de avias data, ¿sí? de confiación. ¿La parte de consentimiento informado también? Muy bien, entonces, eh, lo primero, y eso va dentro del consentimiento informado, ¿no? es saber eh, construir un consentimiento informado, darle la importancia, saberlo administrar, saberlo explicar, ¿cierto? Muchas veces eso se ve como un formato más, como un papel más, y no se le da la importancia que tiene. Entonces, simplemente, eh, papito, por favor firme estos papeles. No se hay, no hay detenimiento en explicarles el contenido y que las personas comprendan el contenido. Y ni siquiera muchas veces se sabe que el mismo, eh, yo he visto profesionales que apliquen, aplican formatos de consentimiento y nunca han leído qué es lo que está dentro y no entienden lo que está dentro. ¿Sí? Entonces, saber cuál es la función y qué componentes debe tener un consentimiento informado, ¿no? O un asentimiento informado. ¿Qué debe tener un consentimiento informado? Ya mencionaron algo que era aspectos de confidencialidad, ¿cierto? La autorización ¿Eh? del proceso. Y la información, información del, del proceso. proceso? ¿No? Claro, entonces si son menores de edad. El padre, o sea, el representante legal, porque no necesariamente son los padres, puede ser el defensor de familia, ¿cierto? Entonces, aquellos que eh, tienen la representación legal del, del, del niño o la niña o el adolescente deben eh, dar consentimiento de los procedimientos, ¿cierto? Y, y por lo tanto, si tú vas a consentir los procedimientos, ¿qué se debe especificar? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, debe haber información sobre lo que se va a hacer. ¿Qué se van paso a aplicar paso de pruebas? Ajá. Dime. Sí, o sea, que ¿cuál es el paso a paso de la actividad? ¿Qué es lo que se le va a explorar? ¿Cómo se le va a hacer? ¿En qué tiempos? Bueno, ser como muy específico en toda esa información. Muy no bien. mentir nada, obviar. Muy bien. Eso. Entonces, ya, ya van dos cosas, ¿no? Entonces, por un lado, el, eh, donde se expliquen los procedimientos que se van a aplicar, por otro lado, donde se explique que toda la información que se recolecte va a ser confidencial, anónima, y el manejo de la información. Entonces, tres. ¿Qué manejo se le da a la información? Garantizando que la información no va a estar expuesta para que otras personas puedan acceder a ella, ¿no? Entonces, todo, el, la, no solamente la confidencialidad, sino el, el manejo, lo la, la, la, la data, de, de, de, de, de los datos, ¿sí? Para que sea lo más riguroso posible. más? ¿Qué más? Si le vas a contar los procedimientos, ¿qué debes contarle cuando le cuentes los procedimientos? Lo que se le va a hacer, cómo se va a hacer y lo que puede suceder durante el procedimiento, porque pues pueden haber casos de eventos adversos donde algo suceda. Lo rie algo. Sí, los riesgos potenciales que traen los procedimientos. No dice muchas veces, no cree que esto son cuestiones de medicina o algo así, pero no. Puede ser que los que durante la aplicación de las pruebas hayan activaciones fisiológicas, que las personas, o se le pregunten cosas a las personas que las pueden reactivar, que entren en crisis, que se sientan mal, que... Sí, puede ser que o sea, hay tantos riesgos también psicológicos que deben ser contados y las personas deben tener el conocimiento suficiente para decidir si desean o no desean participar del proceso. ¿Sí? Bien. Y cuando están en más en ámbitos investigativos y demás la evaluación, porque la evaluación neuropsicológica también se utiliza para hacer investigación, pues también se declaran los posibles beneficios, riesgos-beneficios, ¿sí? Uno no, o sea, la idea no es que no hayan riesgos, la idea es que haya, que las personas tengan conocimiento de cuáles son los riesgos para poder tomar decisiones, ¿sí? Y otras regulaciones éticas importantes, que por ejemplo, que todo está con el rigor del código deontológico, de la psicología o de las ciencias sociales, o sea, donde también se declare que lo que suceda allá va a seguir el, el principio de beneficiencia y no maleficiencia. O sea, que lo que hagas y toda la información que se solicite y la aplicación de pruebas y los procedimientos que se hagan, van a ser persiguiendo la calidad de vida, el bienestar de el paciente, su familia, el evaluado, el niño, el, el estudiante, lo que sea, el, el, porque ya dijimos que eso sucede no solamente en la clínica, ¿cierto? Y que se va a evitar la male o sea, que hacerle daño. Por ejemplo, la discriminación. Es algo que no se tiene en cuenta. Muchas veces eso no persigue. Muchas veces eh, todo lo que se hace es para discriminar a las personas. Entonces hay que tener okay. cuidado con eso. Dime. Tú mencionas algo importante, yo estoy ahorita eh, con un casito muy especial y yo siento que si eso se hiciera, bueno en este caso si eso se si hubiese hecho bien desde la clínica, de pronto en el colegio hubiésemos tenido un poco más de acompañamiento, porque claramente está como visualizado que no se le ha explicado a la mamá o al acudiente en este caso sí. la importancia del proceso qué es lo que se va a obtener y sobre todo, cuáles son los beneficios, porque a veces los papás se centran en un diagnóstico. Entonces, uh -huh. cuando a un papá le hablan de un diagnóstico o le hablan de lo malo, a veces la primera reacción del papá es esconder la realidad. No tiene nada. En mi casa no es así. Eh, es que acá en el colegio que lo, que lo, que lo vuelven así. Entonces, digo si, si esos procesos de pronto, mira que nunca lo había visto desde el consentimiento informado, siempre lo había visto desde la entrevista inicial siempre lo siempre lo tenía como visualizado, ahorita que tú dices desde el consentimiento informado yo digo oye sí sí sí si sí a un papá se sensibiliza y dice mire no es el diagnóstico es lo que podemos hallar para que tu hijo tenga una mejor calidad de vida pienso que si se vendiera de esa manera por decirlo así todo sería más fácil sí porque es que yo tengo una mamá que ahorita no se esconde ella no se esconde en los papeles no, y, y en realidad le... es que están hay temores, pero no, no la claro. no, no, no, no, No, no, no, yo no la juzgo. Yo, inclusive sí. yo me pongo en el lugar de ella. Yo le digo, yo te entiendo. No es fácil que te digan que a tu hijo le está pasando algo. No es fácil entenderlo porque no estás ni siquiera en el área. Y realmente yo siento que soy la persona que más se pone del lado de los papás. sí, Porque al, al contrario mío, los docentes no lo entienden. Los directivos sí no lo entienden. no, Porque no manejan de pronto un poquito más este tema. Pero pienso que sí es importante... Vuelvo y digo, y te agradezco porque nunca lo había visto desde el consentimiento informado, y yo estoy en la clínica. Yo estoy en la parte educativa y estoy en la clínica también, y a veces en la clínica no lo hacemos de esa manera. Pues era como eso. Sí, gracias. No, y tienes toda la razón. Claro que mira que el consentimiento informado va en la, en la sesión inicial. Sí, o sea, esto hace sí. parte de la sesión inicial. Es, eh, lo que pasa es que uno no, no debe... O sea, Claro, uno debe hacerlo firmar, pero entonces tú puedes ir explicando todo esto en la sesión inicial y al final, bueno, papito, ya que está claro, vamos, y este documento tiene esto y esto. Y sí, te puede dejar un apartadito en el consentimiento informado, indicando a las personas la importancia del proceso, ¿sí? Eh, para que quede por escrito el consentimiento informado entonces las personas deben tener una copia del consentimiento informado ya sea virtual digital, sí o sea porque muchas veces se firma se guarda en el en, en, en aquel y la, y, y la familia y demás nunca pudieron acceder al consentimiento informado Sí, es así como entonces de esto es legalmente las personas tienen derecho a tener una copia del consentimiento informado. Listo, eso no es algo que esté bajo reserva de eh, porque es parte de, de sus derechos de la familia o del defensor o del, de los representantes de los niños. Y si son y si los niños pues, están en capacidad de entender lo que le está pasando, los niños y los adolescentes deben firmar un asentimiento informado que es donde ellos asienten y sí están de acuerdo en hacer lo que se les está pidiendo que hagan. ¿Sí? Yo tenía un caso cercano, te, perdón sí. que te interrumpa, hace como sí. dos años, eh, me llegó un chiquito, bueno, con un diagnóstico, él tenía sus valoraciones o evaluaciones neuropsicológicas aparte, y yo llegaba, llegaba la evaluación al colegio, y de acuerdo al colegio se establecían como todas las estrategias te fuiste, Pero pasó. dentro de todo lo que yo hago, como mi labor terapéutica, también tengo que hacer informes, ¿sí? Para mirar sí. avances y eso. Resulta que mis informes no concordaban con lo que se estaba observando en la valoración o, o, o con la última eh, sí. evidencia del profesional que lo evaluó. Y resulta que el niño conmigo era muy funcional, o sea, hizo como un, un clic, una cosa impresionante y con su evaluador no fue así. Entonces, mira, eso fue terrible porque pues, los papás se preguntaban, se cuestionaban. A mí me tocó empezar a grabar porque no creían que el niño consiguiera hacer estas cosas en, dentro de la terapia y que yo presentara un informe en ciertas cosas que sí hacía. Eh, en ese caso, digamos que desde la parte ética, eh, lo que se tomó fue difícil, pero sí fue que buscar otro profesional para hacer la evaluación, o otro profesional que le ayudara a hacer la observación, eh, pues, para medir de verdad eh, las habilidades del chiquito, porque sí se estaba viendo muy sesgado y tenía un, un diagnóstico muy, muy complejo que no, no correspondía. Y, pues, son chiquitos, ellos varían muy rápido sus evaluaciones, sus habilidades, y lo que tenía en cinco meses cambia de pronto al año y medio, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, eso sí pasó. En, en cuanto a lo ético, en ese caso fue difícil lograr parar y suspender el proceso porque por políticas, digamos, que con Ecopetrol, algo así en ese momento, era muy complicado para los papás. Pero creo que finalmente lo lograron y creo que eso hace parte dentro del exponerle al papá um, cuáles son las políticas o son las reglas, digamos, si se quiere abandonar o mantener el proceso. ¿sí? ¿Qué ventajas, ventajas o qué estás... desventajas sí. tienen? Porque eh, ese era el dilema en ese momento. Y eso es importante lo que tú dices, Karen, y uno como, como, mira, como dicen muchos acá en Colombia, no somos monedita de oro, no a todo el mundo le cae bien a todo el mundo por diferentes circunstancias, las primeras impresiones, el rapport, que es lo que están mencionando acá, de esa, de esa fluidez de la relación terapeuta o evaluador-paciente, no fluyó. ¿Cierto? Y eso, lo, y eso puede interferir con la, con, con, la, con la realización de la práctica clínica por miles de cosas, o sea, somos seres humanos. Ese día estábamos enfermos cuando comenzó la evaluación, esa persona hizo algo que nos cayó mal y no nos dimos cuenta. Una cantidad de cosas, los padres, ¿sí? la, la cantidad de trabajo, el profesor estaba saturado, ¿sí? Está, tiene problemas de pareja, lo que sea, familiares, eso afecta la evaluación y no lo sabemos, entonces puede afectar lo que tú dices los resultados. Incluso yo he visto... Eh, o, o la burocracia de o sea, las normas que hay que seguir del sitio donde ha donde evaluado yo he visto centros de atención neuropsicológica consultorios y también terapeutas con efecto piso ¿qué es eso del efecto piso? O sea, que todo el mundo saca malos puntajes y las evaluaciones salen siempre pichas y uno mira en, en la vida real y, y, y hay una distancia enorme entre lo que es la evaluación y lo que son las personas eso, en otros contextos ¿y qué está pasando? pues muy probablemente Está o en las habilidades clínicas del evaluador o en los procesos de, eh, institucionales que generan barreras éticas. Por ejemplo, los tiempos. Se le, se le, a los terapeutas se les dan muy tiempos muy, muy, muy, muy cortos para hacer la evaluación. Se les exige llenar una cantidad de formatos y muchos de ellos para cumplir con sus procesos de, de, de calidad, que son ridículos, es puro papeleo. Los jefes ven a los terapeutas y les pagan mal y entonces, y las llenan de pacientes y cosas por el estilo. Todo eso atenta contra la ética del de quehacer profesional y tienes toda la razón. Entonces, eso también tenemos que, que ser muy sensibles, ¿no? Y explicárselo muchas veces a los padres como profesores, o sea, y, y, y poder estar en la capacidad de decir, mira, yo creo que deberías replantearte dónde están haciendo la evaluación. ¿Sí? y deberíamos poder saber cuáles son los lugares que no son idóneos para hacer evaluación Esto es un mercado en últimas, ¿no? Y aquellos que hacen mal el trabajo, pues no deberían seguir haciendo el trabajo, y debería hacerse visible que hacen mal el trabajo. Yo conozco ¿sí? sitios son donde, pues si le pagan a un neuropsicólogo recién egresado un millón de pesos por aplicarle baterías extensas a 20 pacientes al día, pues de ahí no va a salir nada bueno. Y la mayoría de los niños salen mal diagnosticados ¿sí? o mal evaluados. Listo. Entonces, esto serían, eh, bueno, dentro de lo ético, eh, yo creo que hay cosas como la sensibilidad humana, querer ayudar a los demás, tomarse el tiempo para, para, para hablar con las personas, para sentir el dolor del otro, para querer ayudar al otro, y eso tiene que ver con estas habilidades, que son las actitudinales, o sea, las habilidades éticas, en, de, de una u otra forma están atravesadas, claro, por el conocimiento de la norma, por el conocimiento de los códigos deontológicos, de, los, de la constitución, de los procedimientos en el sistema de salud, de los procedimientos en el sistema legal, cierto. todo eso implica lo ético y lo deontológico, pero también de la actitud. Y dentro de la actitud tenemos habilidades sociales, como de los neuropsicólogos, todas las personas que trabajan en áreas de la salud, desde enfermeros, médicos y demás, deberían ser personas con muy buenas habilidades sociales. Desafortunadamente yo he visto muchas personas que no lo son, y no lo son porque quieran ser malos, porque simplemente no, no lo son, no, no es, no, es que las habilidades sociales no es una decisión de vida, no es que tú quieras hacerlo o no hacerlo, es un problema de, de, de, de, eh, que implica el de la genética, la crianza, eh, tu desarrollo, tus experiencias vitales, tu estilo de vida, es un estilo de vida incluso, ¿no? Que hay personas que no les han, no los educaron, no se les facilita establecer contacto visual. Sentir el dolor del otro, percibir el dolor del otro, percibir el sufrimiento, llegan padres llorando y, a ver mamita, eso eh, eh, tiene que ser fuerte porque, o si no, su hijo nunca se va, o sea, son crueles y, y eso duele. Sí, o sea, yo me he enfrentado con unos casos que pues, me dan ganas de llorar con el paciente y con, o sea, después de todo lo que les ha tocado vivir y cuando le cuentan, no, mire, es que me, me tocó una neuróloga o un médico que me dijo que mi hijo era un, un, un, un bruto, un inadaptado y que, mejor dicho, me preparara para que si algún día me iba a morir, entonces esta persona iba a, ir, iba a parar en una institución. Así, cosas de ese estilo, hay personas que las dicen. ¿sí? Eso fue que usted quién sabe qué fue lo que hizo, Mejita, y por eso es que su hijo le salió retrasado. Cosas como ese estilo, se lo he escuchado y lo he visto en profesionales y en médicos con un alto reconocimiento, ¿no? Entonces, con una crueldad, o sea, eso es crueldad. Dime, Nadia. Sí, que para interrumpir. A, a, a bueno, dale, esa es la idea. En el apartado anterior que hablábamos, que hablábamos de la ética, también hay algo que, bueno, ahorita en este momento yo estoy trabajando con, con, con familias que pueden pagar. Una, una valoración neuropsicológica, uh -huh. pero cuando ya se hacen por instituciones que son o de menor costo o que son del Estado, eh, la entrega de resultados no es asertiva, el lenguaje no, o sea, le, entre, le hacen una valoración y le entregan los resultados a los, a los padres y de pronto los padres no tienen la capacidad para entender el lenguaje tan técnico que, que entregan. Entonces, yo pensaría que el lenguaje en el que uno debe entregar el, la valoración neuropsicológica debe ser asertiva para las personas que lo solicitaron. Hay padres que sí. leen eso y me dicen, inclusive, así sean profesionales, me dicen, no entiendo nada. Definitivamente no entiendo nada. Y lo que me dijeron, me hablaron de datos técnicos, definitivamente, ven, dime qué es lo que dice acá. ¿Sí? Sí. Y cada vez que los, que los papás tienen eh, menor eh, eh, nivel cultural o nivel de, de, de profesión, les queda más difícil entenderlos. Y, y Hacen lo que tú estabas diciendo. O sea, simplemente toma y mira que cómo, te, cómo lo resuelves con tu hijo, porque no es mi asunto. Ya hice la valoración, hasta ahí llegó mi, eh, mi punto trabajo. Yo, yo te cuento, si cosas que uno percibe, tanto a nivel de los profesionales, de, la, de, de cómo funcionan los profesionales, como a nivel de, de, de, de, de, de, de la relación con los pacientes. ¿sí? Tú tienes toda la razón. Desafortunadamente... En áreas de la salud, como neuropsicología, yo lo llamo el complejo del médico. ¿sí? Muchos neuropsicólogos se creen médicos eh, frustrados. O sea, no, no sé, si alguna vez quisieron ser médicos y no lo pusieron, o, o por aparentar ser médicos, entonces incluso por la bata, o por el uniforme, por el contexto, por el tipo de problemas. Entonces, y tratan de hablar con un lenguaje demasiado técnico, aparentando darle mayor rigor a su... Es interpretaciones. Tú puedes decir cosas eh, eh, debido a las fallas en los procesos de migración celular de, eh, eh, eh, causados por la epigenética del consumo de etanol eh, eh, durante las fases eh, de, de, eh, de, eh, fetales del tercer trimestre, sin un lenguaje muy técnico, o puedes decir simplemente es probable que la mamita la haya consumido altas dosis de alcohol eh, durante la última parte de su embarazo haya afectado procesos del desarrollo. ¿sí? Una cosa no le quita más validez a la otra. Pero entonces sí, debemos tener cuidado con el lenguaje que usamos en los informes. Y yo por eso prefiero tener o siempre entregar dos informes diferentes. Un informe para profesionales, en los que les gusta que uno les adule su conocimiento, y les hablen palabras técnicas y un, profe, y un informe sencillito para la familia y para la, los educadores, donde Pero, hay, habla hay en lenguaje. ¿Cómo? que tenía una interrupción, <risa> inter <risa> pensé que ya había terminado. Creo que se no. fue el sonido y se pues, interrumpió. Hay otra contraparte y a mí me ocurre muchísimo. Resulta que está ya es la dualidad entre... Este, este papá que no tiene los recursos para pagar la valoración neuropsicológica y la persona que sí lo tiene. Entonces resulta que el neuropsicólogo le da la respuesta a los papás, no sé, a veces o sea, interfiere el, el dinero que, que les pagan, pensaría yo. Porque van, inclusive socializan su, su valoración y es dándole la razón completamente a lo que dicen los papás. Y uno que lleva un año dos años con los niños, uno sabe que son pautas de crianza, que los papás no apoyan. Bueno, uno lo identifica y los docentes lo identifican. Eh, y resulta que no, que el problema es del colegio, el problema es del docente, el problema es del psicólogo escolar que no lo entiende, que cogió entre ojos a mi hijo, solamente me le ve lo malo. Bueno, entonces, eso sí es muy fuerte, porque ahí sí nos dañan completamente el proceso, definitivamente. En También. este momento, esta semana, recibí un proceso en donde... Y la mamá prácticamente que al recibir la, la valoración neuropsicológica lo que va a hacer es cambiar al niño de institución, ¿sí? Yo decía triste, triste porque es un niño que el periodo de adaptación fue muy largo, que hasta ahora estaba dando resultados, es un niño con eh, dificultades sociales muy fuertes que hasta ahora estamos tratando de, de, de manejar y que ya está, estamos logrando periodos ya más largos de concentración, de, de desarrollo. Y, y definitivamente, el, el, el, el, pienso pues, yo que, que influye el, el dinero en eso y se deja uno llevar. Si me paga, entonces yo le doy razón y ya. Y, y, bueno Yo creo que es mucho más complejo que eso, Nadia, y ya te lo cuento. Pero quería terminar entonces con lo anterior. Y bueno, las dos cosas tienen relación y es con lo que estamos viendo acá de la, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto es una habilidad, esto no es algo con lo que se nazca, no es algo que se lo hereden a uno, es algo para lo cual debe, deben entrenarnos, deben enseñarnos desde niños y en una cultura a ser sensibles con los dolores y las alegrías ajenas. Si tú no eres capaz de sentir el dolor que siente un padre ante las necesidades, ante los problemas eh, de desarrollo de su hijo, no debería ser neuropsicólogo. ¿sí? Porque te, o sea, si tú no eres capaz de leer las miradas de estrés, de angustia, de sufrimiento, de impotencia, de frustración, entender esas sensaciones y poder brindarle ayuda, no deberías ser neuropsicólogo y menos hacer evaluaciones. ¿sí? Es, eso te lleva pues, a que no tengas prácticas eh, sensibles que propendan por el bienestar del otro. ¿Sí? Ahora, con lo que mencionas, Nadia, que está completamente relacionado, y yo creo que es algo muy cultural, no sé si es de toda Latinoamérica, pero por lo menos en Colombia es muy arraigado, y es, eh, nos gusta congraciarnos con personas de altos, como altos niveles, como una, una aspiración, ¿sí? como algo, o sea, es algo casi que involuntario, involuntario. ¿sí? Entonces... Eh, y yo lo veo, entonces veo que cuando las, eh, o sea, nos gusta congraciarnos con personas que tienen eh, altos estatus sociales y juzgamos y tratamos muy rígida y muy fuertemente a personas que creemos tienen niveles socioeconómicos o sociales por debajo, entre comillas, de nosotros, como esa pirámide social, ¿no? Entonces yo veo, y eso se ve muy bien en muchos profesionales, en profesores, en médicos, en, en terapeutas, que a los papitos pobres a los indígenas, a los, de, a los que supuestamente están por debajo de la pirámide social, los regañan, les hablan como regañándolos, como si fueran los papás. No, papito, usted tiene que hacer, y, y, pero cuando llega el, el papá médico, el papá ministro, el papá eh, banquero, el papá empresario, ¡ay no, doctor! Sí, la doctoritis, ¿sí? ay, no, mire, doctor, sí, sí, sí, es que su hijo, y les hablan como con un miedo y no los miran a los ojos, y como, si sí, no, yo creo que es que sí, y, y muchas veces, lo que tú decías, Nadia, o sea, puede ser el gerente del Banco de Bogotá, y, y la que señor, usted es un pedo, o sea, usted no está haciendo sus roles parentales adecuadas, y tal vez los problemas de comportamiento de su hijo se deben a la... A, a, las, a, a, a las pobres pautas de crianza que tienen. Bueno, no con las palabras tan duras, pero pues ir aquí tal vez, en lo, lo que necesitamos es hacer una intervención familiar ¿sí? y replantear los modelos y el tiempo que se comparte en familia, pero algunas veces nos come el miedo a hacer ese tipo de cosas, o llega el informe del médico o las observaciones del médico, o se hablar con el neurólogo, con el neuropediatra, y nos totiamos, y sí, sí, sí, lo que usted diga y... Muchas veces los cuales han observado a las personas por cinco minutos y ni siquiera las han visto a la cara. Entonces sí tenemos esa forma de funcionamiento asimétrico, completamente sesgada, dependiendo de la categoría social en la que se suscriba las personas, ya sean pacientes o colegas con las cuales o familiares interactuamos, nadie y tienes toda la razón, ¿sí? definitivamente, y es, eso es uno de los sesgos más difíciles de controlar. Eh, y también, pues, eso implica, pues, esta parte, de que no tenemos dificultades para entender y sentir a los demás que están por fuera de lo que consideramos nuestro grupo social. ¿Alguien? Eh, Laura, tener la mano levantada? Sí, digamos que eso que tú hablas de los estratos sociales eh, es mi diario vivir, porque, pues, yo trabajo con militares. Entonces, allá el tema de los rangos, es algo que para ellos prima sobre cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eh, he tenido muchos problemas porque llegan a decirme como, no, es que usted tiene que valorar al hijo del coronel y yo soy como, pues él tiene que pedir cita como todos pidieron la cita, o sea, el proceso normal. Entonces, empiezan a pelear conmigo porque dicen como, es que es el hijo del coronel y yo no es que yo aquí no atiendo al hijo del coronel, ni al hijo del soldado, ni al hijo del teniente. Yo atiendo a Juanito Camilo Pepe Luis y... Pues todos tienen la igualdad de condiciones en mi consultorio, o sea, yo no mido a los niños por el papá que tienen, sino por sus necesidades y por sus habilidades, entonces empiezan a pelear conmigo por eso, porque allá si es el hijo del coronel hay que tratarlo de una manera, si es el hijo del soldado hay que tratarlo de otra forma, y a mí eso no me parece, entonces entro en muchas discusiones por ese tipo de cosas. Porque claro. ellos pasan por encima de... O, por ejemplo, no respetan el tiempo, ¿sí? Entonces, si el hijo del soldado llega tarde a la consulta, yo ya no lo puedo atender. Uh -huh. Pero si el hijo del coronel llega tarde, tengo que atenderlo porque es el hijo del coronel y no podemos dejar de atenderlo. Entonces, yes. esa igualdad de condiciones allá es terrible. O sea, es algo que uno dice como, es en serio. Pero sí, y allá se ve muy marcado por el tema de los rangos militares. Y cuando el hijo del, de, de, de, del coronel o algo... No respeta las normas, no establece límites, tiene conductas desreguladas. Es un problema del desarrollo del cerebro del hijo del coronel, es un problema psicosocial, es un problema de la cultura. Ahí es donde uno comienza a establecerse, le pongo un diagnóstico, le pongo un diagnóstico, comenzamos a trabajar sobre la moralidad de la sociedad, las pautas de crianza, porque probablemente eso se ve en otros ambientes. Y lo que estamos viendo, el problema de adaptación, es un problema cultural. ¿Sí? Es un problema en que a ciertas personas se les exige que respeten normas, controlen más su comportamiento y a otras personas no. ¿Sí? Entonces, gracias por tu ejemplo y, y tiene todo que ver. Vean lo complejo que se nos está volviendo la discusión sobre lo que es la evaluación, las habilidades y demás. En últimas, tratar de saber esto nos va a permitir tratar de generar estrategias para regularlo de mejor forma. ¿no? Gracias, Laura. Muy buen ejemplo. Entonces... Los psicólogos no solamente deben saber sobre neurociencias, deben saber sobre legislación, deben saber hacer un consentimiento informado, deben saber hacer preguntas, sino que también deben entrenarse en leer la emocionalidad ajena, en entender al otro, en querer ayudar al otro. Eso es un entrenamiento. Si tú diariamente no piensas en que quieres ayudar al otro, pues entonces no te dan ganas de ayudar al otro. Sí, eso es por la prosocialidad también se entrena. Sí, hay personas que efectivamente eso se les dificulta, deberían estar trabajando más en un banco o en algo así, donde no necesariamente tienen que eh, ayudar a los demás. Pero si estamos en áreas de la salud, tenemos que pensar y querer ayudar a los demás. Y lo que ya hablamos en estrategias comunicativas, ¿no? ¿Cómo controlamos nuestro léxico? No, debemos, no podemos hablarlo pero, de la misma forma. Pero, no, pues es que es algo que yo he observado. Y es que hay gente que cree, con lo que estabas diciendo de ayudar a la gente, hay gente que cree en el ámbito de la salud que solo con pararse y darnos un diagnóstico o dar algo están ayudando a la gente y no entienden, eh, incluyendo psicólogos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No entienden sí, sí, sí. que el punto no es solo, sí, lo he visto en terapia, lo he visto en, en, en, en diagnóstico, lo he visto en un montón de cosas. Y, pues, cuando yo estudiaba psicología, nosotros nos decían, uno tiene que ir a terapia, ¿sí? Desde que empezamos la carrera, en mi universidad, uno de los requisitos era que teníamos que ir a terapia. Sí, y sí. yo pasé por muchos terapeutas, por muchos psicólogos, por eso, porque a mí la falta de empatía, pues, me molesta y me voy, ¿sí? Y pues tengo problemas con la adherencia al tratamiento, por ahí dicen. Pero, bueno, en fin. Eh, pero para mí... La persona con la que me quedé y con la que finalicé mi tratamiento, o mi, mi terapia, mejor dicho, fue la persona que me demostró empatía a mi situación y que no simplemente me decía, bueno, es que esto es por esto y esto y esto, sí, yo, yo sé. Pero, pero no es eso lo que uno está buscando. si sí, yo no estoy buscando que me digas, es que sufres de migraña. No, ya yo lo sé, solo necesito, es empatía en lo que me está sucediendo. Entonces, sí. y, claro, que, que la gente cree que solo con darle a uno el diagnóstico y decirle, tome ese ibuprofenos es suficiente para y ayudar. Es. Eso es lo que, ese era mi punto, es lo que yo he observado muchísimas veces. Y hemos confundido completamente lo que es el modelo biomédico. Clínico, ¿no? Muchas veces esto se vuelve como una, y vuelvo y le volvemos a la cultura, a la colombiana, ¿no? A la, a la, a, a que vemos al médico, el otro, como el ser supremo, que nos puede hasta, hasta regañar, ¿sí? Como Papito Dios, vemos a muchos de los médicos clínicos y demás, y, y eso se vuelve una cotidianidad de esos roles, ¿no? Eh, donde la empatía, el sentir con el otro, la ayuda... No todo el mundo, yo sé que hay médicos divinos, hay médicos muy queridos, hay neuropsicólogos muy queridos y muy empáticos, pero hay personas que no, que les cuesta, ¿sí? o que no se les da la gana de hacerlo, o que no quieren, o que ven que eso no es importante, y eso es fundamental. La evaluación no es un proceso para llegar a un diagnóstico, la, la evaluación es un proceso para conocer las personas... Para poderles ayudar. Y muchas veces conocer a la persona para poderles ayudar es entender sus necesidades. Tal vez la persona no necesita que tú le digas TDAH, dislexia, déficit cognitivo. Tal vez la persona lo que necesita es que tú le digas, te entiendo. Mira, yo creo que tú podrías modificar estas cosas en tu vida para que tengan más mejor vivir. Eso no te va a cambiar el diagnóstico, pero tal vez sí le va a ayudar más a las personas, ¿sí? que los empoderes, que ¿sí? que los escuches y hasta muchas veces es necesario hasta que les des hasta un abrazo, ¿sí? es tipo, o sea, somos seres humanos y eso se nos olvida muchas veces. Bueno, hay, te, hay que tener cuidado con el contacto físico, ¿no? Eh, por lo ético. Pero pues eh, y más ahora con toda la dentro de lo ético va a tener que ahora tenemos que incluir la bioseguridad. Pero bueno. Gracias, Mariana, tienes toda la razón. Y ya para ir cerrando esta parte que se nos fue alargando, están las habilidades emocionales de los psicólogos. Sí, y está que ellos sean capaces de, de, de, de discriminar las emociones de las otros, eh, discriminar una, una, una cara de ansiedad, de una cara de tristeza, de una cara de dolor, de una cara de frustración, de entenderlo, entenderlo por qué sucede la frustración, entender por qué las demás personas sufren, Perse eh, poder transmitir o controlar sus emociones dentro de la sesión, ¿sí? Y, ah, bueno, y lo que estaba hablando es de las dos, en últimas, poderse comunicar afectivamente, poderse comunicar cordialmente, poderse comunicar con, una, con un lenguaje que, que nos permita que las personas entiendan lo que hace rato hablábamos, no solamente en el informe, sino también en la comunicación, o sea que la idea no es confundir a las personas que llegan a la sesión o, a la, o al colegio o al aula, ¿sí? sino que eh, podamos interactuar de una forma fluida y, que, y, y, y prosocial, ¿sí? Listo, esto sería con respecto a las habilidades de, eh, de los psicólogos. No sé si nos, se nos queda algo por fuera sobre este tema que se nos alargó un poquito.